Esto es Lensblur, el único podcast de cine en donde tenemos los tanates necesarios para afirmar que Titanic de James Cameron es una novela norteamericana. Get ready. Lights, camera, action. Esto es Lensblur. No sé quién en el caso ese comentario sobre la gran película de Titanic. Que lo Sinceramente, ves. yo pensé que. Sinceramente, cuando dijo, cuando dijo los tanatos necesarios, yo dije para usar esa playera de vagabundo, pero bueno. No, no, no. no. <risa> Creo que vamos a hablar de gustos. Es que íbamos a hablar de gustos culposos, Miguel, es por eso. No, no, no, jamás. Pero ese no es su gusto no culposo. Sí, admite no, ¿no? De admite, hecho, no admite abiertamente ser un perdedor de la liga y un ratero. No, un bueno, pero pues ha de, ha, de, ha, de ser, ha de sentir algo de vergüenza, ¿no? Para sus no, no, no. Al, Algo de vergüenza por el equipo. Pero no, no, no. Voy con mis trofeos a llorar. Oigan, ¿alguno de ustedes ya vio? Con tus trofeos. Sí, sí, sí, sí. Oigan, ¿alguien de ustedes ya vio la película de Moonfall? Esta nueva película de, de, de desastre de, Ro de Roland Emmerich te... No, todavía no. La Yo la quiero ver, es... pero no he podido verla. Pues siempre Mira, le, la le que... dan curiosidad ¿no? sus, sus estrenos, así, este tipo de películas de desastres y ese tipo de cosas. Me da curiosidad verla. Es. A mí me curiosidad. dio curiosidad justo verla. Eh, sí se me antojaba, eh, obviamente suena súper ridículo que la luna caiga en la Tierra, pero se me antojaba, me daba interés, porque además me gustan las películas de Roland Emmerich. Pero ya que vi el tráiler que tiene así como unos extraterrestres y unas cosas raras ahí, como que ya no ya no se me antojo mucho. Yo sinceramente no, no. no sé ni quién es Roland Emmerich, pero las películas de desastres como Ay, Geotormenta o 2012... ¿no? No me acuerdo 2012 es de Roland Emmerich, Tía de o sea, Independencia es de Roland Emmerich. Se me hacen muy buenas y me gustan bastante, pero no he podido verla, no no he podido verla, entonces espero esta semana poder. Este, este detalle de ahorita del lío de que no ubicaba al director, pero ya mencionó las películas, pues así luego pasa, ¿no? Así que luego este, asocia a cierto tipo de películas con cierto, este, cierta línea, y pues en automático lo, lo, lo adivinas, ¿no? De alguna manera. Dile, Mario, o sea, pero no con no, Roland ver, Emmerich, no mames. Pero o seamos <risa> sinceros, nadie conoce el nombre de, <risa> de <risa> Roland <risa> Emmerich, es más conocido el nombre ahí va, de Cachito el, el Primero del... Bueno, <risa> de las cuatro personas que estamos aquí, una no lo conocía. Si, si, si, si queremos hacer un estudio estadístico... Si sí, vamos a empezar a hablar de los 99% y no nadie, sé qué ¿eh? cosas Es que yo soy la única persona normal en este programa Tú no eres la única que realmente representa a la población Exacto, sí, yo represento sí. al pueblo, a mi pueblo ¿Qué decir, oye, ¿qué te a película de Ronald? ¿Ronald qué te van a decir? Eso sí es verdad Se, bueno, se llama Roland, no Ronald, pero bueno ¿Ronald Araujo, ¿Ronald Araujo, sí, sí, sí, ¿El defensa Ronald del Taraujo. Barcelona? O Ronaldo para los cuates, ya, ya, ya. Pero bueno, ustedes que quieren a ver, un, pues, bueno, creo que nomás Alex. O Mario dice que tiene curiosidad, pero la hora de 85 pesos para, de para mi pueblo es mucho. Ah, que tampoco. Es que ¿no le, le comenta aquí que... en, los, en los mensajes de Facebook que tampoco sabe quién dirige las películas. Nadie sabe ah, quién bueno. es Ronald Demerick, ni, ni, ni quién dirige las películas. No, Ronald, nadie, Roland. Eh, pues lo mismo. Yo también Ronald. <ríe> bueno, Ronaldo, como ustedes le quieren decir, se está viniendo para abajo, porque una película que tuvo ni el 15% del presupuesto que él utilizó para hacer la suya, estos catástrofes y que ya le estaba gustando, ese tipo de cosas, pues resultó ser incluso más apapachada por la crítica, incluso arrasar en los cines de semana en los cuales se estrenó, y estamos hablando de una película con un concepto tan noventero, yo no puedo pensar en uno más noventero que Jackass, no sé si ustedes lo, of, lo vi que nunca llegaron a verlo. Dos milero, ¿no? A mí me tocó más en los dos miles. Bueno, sí, recién en no, 2000, sí es verdad, porque fue como 2003. A mí lo, 2002, a mí lo que me llama ¿no? la atención es que en, en nuestra escaleta, bastante bien elaborada, dice la esperada <ríe> sí. cinta Moonfall. Yo no creo que fuera tan esperada, ¿o sí? O sí, sea, ya hablando, se hablando fuera de, fuera pues, de Roma, Ronald. no en siento el, que sí. se le haya hecho mucha publicidad o que al ir al cine haya visto muchos trailers o, o, o, o que fuera muy sonada. La verdad es que siento que no. No. Sí, ahí sí tengo que estar con Miguel, la verdad es que yo me enteré de su existencia cuando ya se estrenó, cuando ya se iba a estrenar. Ah, bueno, bueno. Eh, bueno, hay, Algunos sí sabíamos que estaba ya en producción, pues la próxima película Desastre Desastres Natural, que la verdad no puede faltar una por lo menos al año, ¿no? Y esta es la de la de este año, de Desastres Naturales, y ahora va a ser dirigida por el mismo director de la independencia. Y y es la el... película de Desastres del año pasado, la película de Desastre más bien del año pasado, ¿cuál fue el esnario, Got? No, no, no, esa fue... De no, la, la, de, la de, de la del coronavirus, de... No, es verdad. Del... ¿Qué de hace explosiones? De, ¿Cómo se llama? Michael ¿Sabe? Bay. Michael, Michael Bay, ¿no? Una. Michael Pero Bay. esa fue una serie, ¿no? No, no, no, es película. No. Pero sí sal, No, según yo es una serie que estrenaron solo en Prime o algo así. Ni sé, la neta. No, ni yo. Ahí sí. Pero ya, es no, la no. primera que me vino a la mente. Lo que sí es que, digo, yo la verdad nunca fui muy fan de Jackass, ¿no? Es como que... Dijera, oh, quiero ir a ver Yakas. Pero. Pero ubican el concepto, ¿no? Pero Yakas es muy conocido, o sea, claro. claro. No se me hace no. raro que, que mucha gente haya ido a ver Yakas, sinceramente. Claro, es eh, comedia eh, estúpida que atrae mucha gente. No, pero fíjate que en su momento sí pegó mucho porque, o sea, a principios de los 2000 sí estaba todavía como muy latente este humor, todavía medio, medio bruto, medio, medio así, medio a la ligera, entonces acá se pegó muy bien en ese sentido. A ver, bueno. Yo, tampoco bueno, fui muy fan bueno, la Pero es ¿no? un clásico, bueno. ¿están de acuerdo? O sea, sí, gente, sí, sí. gente lastimándose ver. es como siempre da risa. Claro, es que aquí no es, digamos, una producción actuada, pues, o sea, ellos no actuaban a que hacían eso, sino realmente lo hacían. De hecho, Johnny Knoxville, el, el creador de Este, vamos a decir el concepto, porque de hecho ya existía hacer pendejadas, pero que te graban tus amigos. En ¿Ya existía? ¿No ¿No me ¿Ya? ¿Ya ¿Puedes creerlo? <risa> él empezó su ca un canal de YouTube o de otra plataforma, creo que será YouTube, él lo inició probando eh, estas armas de autodefensa. Él, él solito se echaba el spray eh, de, de pimienta, él solito se daba los choques con, con el teaser. Entonces él solito empezó a hacer eso, empezó a ganar popular y dijo, no manches, a la gente le gusta verme darme en la madre. Entonces empezó sí, a hacer claro. eso con sus amigos y el primero que levantó la mano fue una casa productora que después se, que se convirtió en qué Dick House, eh, que ahorita la conocemos así, eh, que dijo, le vendió la ley de MTV y MTV dijo, denme más capítulos de esto, o sea, esto les gusta. Sí, sabemos que MTV siempre, con su programación de ultra alta calidad. No, no, no, bueno, ahí yo tengo que poner un antes y un después, porque ahí se sí había tanto música variada y no era puro Acapulco Shore y Teen Mom, que las 24. Sí. Sí, no. Era era sí. la época dorada de MTV, ahí sí, hay que, o sea, era la época dorada de MTV Exacto. cuando sacaban este Renny Stimpy, eh, South Park, que puede gustar o no, pero era una época dorada de, de la comedia negra, ¿no? Del humor sí, tuvo sus buenos humor. momentos en MTV. Y aquí la gran diferencia, les digo, no es tanto el. No, ni siquiera es guión, ¿no? O sea, más bien es que hacen, o sea, tú te atreverías a lanzarte en un trineo desde el techo de tu casa, ¿no? Y caernos sí, sí. en un alberca o algo. Digo, Yo para. Ay, chavos, claro, es no, la, verdad, o sea, la verdad sí, para algunos chavos de 15, 16, 17 años o hasta de 13, sonaba genial eso, o sea, sonaba... Como... Es más, hay que hacer un ah, capítulo de Lensler edición Jackas y todos ¿sabes? los días hacemos a los cuatro. Sí, sí, sí. O sea, a mí, la verdad, a mí sí me gusta mucho este concepto, no todos, porque después ya empezaron a ponerse mucho más fuertes, ¿no? De ponerse este... Bueno, que yo sí, justamente ayer vi, vi esta última película, que se supone que ya es la despedida de ellos. Ah, ya la fuiste de a ver. Ellos. ¿eh? Así es, así es. Orale. Y pues sí está fuerte, ¿no? O sea, les puedo asegurar, una, ¿no? Que ponerte abejas en, pues en tus partes nobles realmente es algo que tienes que, pues no cualquiera está apto para ver, ¿no? Yo Entonces, pensé que iba a decir, que... tienes que experimentar. Dije, no, yo no, a... no, no, no, no. Yo no, no quiero experimentar bueno, es... eso ni en pedo. ¿no? Eso, hubiera, eso hubiera sido tu frase, que tienes los tanates para ponerte abejas. Es que, no, no, no, eso sí, no. O sea, por eso les digo, ya casi se dividen eso, ¿no? Entre están locos que estoy viendo hasta de sentido incómodo, ¿no? de graparte los huevos, o sea, cosas así que ya dices, espérate, esto ya es otra madre, a las cosas que ya dices, oye, esto está genial, como inventar una mano enorme que te dé un hi-fi, pero que te den toda la cara, ¿no? O es que, que volvió, le pasó pero... lo que le pasó a cualquier creador de contenido, ¿no? Que empezó haciendo cosas locas que sí. cualquiera diría o no me atrevo, o no me dejan, o me puedo lastimar, entonces mejor veo cómo se lastima alguien más. Pero pues cuando se fue quedando sin ideas, tuvo que ir subiendo el nivel para sí, el mantenerse, nivel, mantenerse creando contenido. Y él mismo lo dijo en una entrevista, Johnny Knoxville lo dijo en una entrevista, que grabando esta última película, tuvo una lesión cerebral. En Le eh, donde, eh, donde, donde tuvo que hacer rehabilitación y demás. Y uno dice, verde. Po, como por, o sea, no, además, para imagínense a Johnny Knoxville, ya canoso ya hasta sientes sí, que ya, pues, ya... Pues, se... pues, el... pues es lo mismo que Tom Cruise, ¿no? solo que con menos presupuesto <risa> mucho menos sí, es el mismo, mismo arriesgo es el mismo concepto no <risa> pero sí yo no, me quedo, pues, definitivamente los madrazos eran lo mejor de ese programa sí o sea, los, los madrazos ya se yo creo que yo creo que Jackas va a ser de esas producciones que se hagan en la, en la estación en la estación espacial slash estudio de producción el que hablábamos bueno, hace poco no lo vas a creer Alex pero en esta última película literalmente llevan un ingeniero porque su objetivo es hacer que un pedo explote en el agua y literalmente usan ciencia aplicada, o sea, parece que Wolowitz está ahí con ellos, o sea es, es, -O pequeño, -O es algo o sea, que haría Wolowitz en serio, en serio, o sea, tú dices en dónde hemos, o sea, no sabes si la humanidad va para atrás o para adelante, a ese nivel de los pongo, pero ahí se puede decir que ese sí es de mis, uno de mis gustos que, les digo, en la parte de los madrazos están muy, muy, muy buenos, o sea, yo. Una vez más, me pensé a a que iba a decir, pensé que Raúl iba a decir es, ahí se puede decir que ese sí es uno de mis gustos, los pedos Dije, ok, <risa> no, cada no. quien. Está bien, Raúl, Cada quien. Mira, cada quien está bien. No, no te juzgamos. No te juzgamos por tus gustos. Mientras lo sepas, decir a mucha honra. Son tus gustos culposos. No, no, no, por eso sigo. digo. Los o sea, ¿por qué eres tan eres orgulloso, Raúl? ¿Por qué no quieres admitir que tienes gustos culposos? No es por culposos? orgullo. No es uh, orgullo, pero, ¿verdad? Ya Cass, ya Cass no podría considerarse palabra. un gusto culposo porque sí está cagado y no da pena. No, pero hay... Un... Cada quien pero, lo considera como, como quiere. Pero ah. es cierto que Raúl tiene varios gustos culposos que, que, que en lugar de decir... No, sí, la verdad es que admito que es un gusto culposo. Dice, no, es buenísima. No, no, no, y hay sí. otros, otros peores. Tiene que le, 14 títulos que si no y no son rápidos. No quiere admitir como, como Grey's Anatomy, que sus, incluso sus mascotas se llaman no, como, no. como el Dr. Shepard. Ah, bueno, pero yo no las puse. ¿ya? Si por mí fuera no tendría ni, anim... tendría o gatos. No, pero o no está bien, a Grey's Anatomy le gusta a mucha gente. A mí, a mí me gusta Grey's Anatomy, ah, pero Raúl. Si Yo te, acompa... gusto, te acompaño ¿no? en tu gusto culposo. Pero si es un gusto, gusto culposo, culposo no, no. o sea, si sí es novelesco, la sí, verdad. Sí, es como una telenovela de doctores, te acompaño en tu no, gusto, no, gusto bueno, culposo, no, Raúl. Bueno, ya les dije, prefiero Jackass <ríe> que <ríe> Moonfall. Ese es el primero. <ríe> ya, dejamos de hablar de eso hace media hora. No, no de media hora. A ver, otro que tal vez algunos, bueno, muchas personas no sabían mucho. Bueno, número uno me encanta leer. Ni modo, Leo Tú que siempre arrebatas contra eso, a mí sí me encanta leer. era los que cuando se va de viaje siempre lleva un libro. Yo eh... nunca he arrebatado contra Ay. leer. Ah, sí. He dicho que las películas siempre son mejores que los libros. Pero no tengo nada en contra de la gente que lee. Ah, no. Aquí sí no. Y los bueno, libros son aburridos, sí, eh. pero cada quien. Si tu gusto culposo es, es leer, si tu gusto culposo es leer, está chido. <risa> no, bueno. No, aquí la verdad yo creo que hablando ya de escritura, le hicieron una muy mala jugada a Myers, la escritora de, de las novelas de El Crepúsculo, porque la hicieron ver como una mala, bueno, iba a decir una palabra, y una, una mala escritora, la verdad. La hicieron ver sus <risas> películas, y no lo digo Disculpen así Disculpen la ofensa, una mala escritora. Eh, no, iba a decir, una estúpida, iba a decir eso. Porque la verdad, si tú ves las películas nada más y dices y te pones a pensar en la historia de Crepúsculo, pues dices, es una venta de madre, es horrible. Pero, a ver, no, entonces, no, pero en qué sentido vale, o sea, ¿tú, tú, ¿Tú consideras que infantilizaron de alguna manera no, no, no. el material. No, no infantilizaron, más bien cortaron cosas, entonces haces ver a los personajes, pues como del capítulo de La Rosa de Guadalupe, cuando en realidad a ver, a ver. dentro de las hojas están bien establecidos. Entonces, a tu, a tu manera, a, a tu manera que sabemos que eres una persona orgullosa, lo que nos estás no. diciendo es que te gustan las películas de Crepúsculo. Dilo con todas la sus letras. De Crepúsculo y entre ellas pues sí está algunas cosas de las películas algunas cosas de las películas sí. todas las películas ah, te encantan fíjate, guapo. fíjate que yo vi la, la del 2008 la primera no. o sea la verdad se me hizo entretenida ¿no? no no no no lo puedo negar o sea sí digo o sea ya bueno, pues bueno estuvo, estuvo chida palomera este puede ser que me divertí eh, pero yo sí siento, digo, a reserva de que yo no he leído las, la, los libros, este a lo mejor mi percepción es equivocada, Raúl, y aquí tú me vas a corregir, pero yo sí siento que de alguna manera este tipo de, de, de obras este, sí están como muy susceptibles de ser, este, a lo que iban, ¿no? Este, muy este, infantilizadas de algún modo, ¿no? O sea, con, con sí, tal que... de complacer la... para efectos de cine a, a los espectadores, ¿no? si sí, es que sí, es el, sí entra dentro del team, ¿no? O sea, sí está dentro. Bueno, era de, para adolescentes, eh, los libros también. ¿no? Adolescentes, entonces son súper fáciles de leer en ese sentido, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, y creo que esto no lo dicen jamás en las películas. ¿Saben por qué o recuerdan por qué se llama Crepúsculo? como está la, la saga? Pues, no. Bueno, Yo porque siempre dice... le he dicho Crepúsculo. No, bueno. Sí, las películas lo entiendo, lo entiendo. Crepúsculo es porque el Twilight, donde están, no es, no es ni noche ni de día, de acuerdo a las palabras de Edward, es cuando los vampiros realmente salen a pues, andar. A en jugar. En mundo exterior. Jugar, porque... Exacto, no, nada más que Entonces, Edward es el momento en donde puede estar con velas sin ninguna bronca, sin que le brille la piel, bueno, no le brilles más bien, sino que se vea muy blanca, y sin que ella pues se sienta como extraña, ¿no? Total oscuridad. Entonces, ese es como su momento al final romántico de Pareja. Bueno, pero momento. a ver, a ver, la, lo, la, los libros nos la sudan por completo porque este es un programa de cine, pero y tiene que lo, ver la historia. Lo que sí se me haría interesante eh, en cuanto a Crepúsculo es que fue un fenómeno en su claro, momento, claro, o sea, claro. Yo me acuerdo que yo vi la 1, no porque este porque a mí me haya llamado la atención, en su, o sea, que yo haya dicho, ah, esa es una buena película, sino porque literalmente todo mundo hablaba de ella y estaba en espectaculares por toda la ciudad, y fue un fenómeno mundial, y yo coincido con, con Raúl en que realmente son, son un bodrio de película, <risa> dice Mario, la primera es palomera y me divertí. La verdad es que son malísimas. Bueno, Raúl dijo que le encantan, ¿no? Que son un bodrio. No, bueno, pero, pero dijo... ¡Pero ¡Ajá! O sea, no, no, no... ¿Qué no, no, no. Está de perga, o sea, es que O no, sea, por ejemplo, no, no, el, no. esta estética, esta estética <risa> Ay, como toda lúgubre y todo con paleta de colores azules, grises, aburre toda la película y, y realmente siento que cinematográficamente hablando está mal hecha. A ver, ¿sabes? vamos por partes... Vamos por partes, o sea, sí, creo que sí son importantes los libros, porque ese es el, el que haya sido un fenómeno la película es porque los libros eran un fenómeno. O sea, sí fueron muy, muy, muy populares antes de que saliera la película y por eso se hizo como el, tanto hype por ellos. Y el, los clásicos best ¿no? Exacto, y... o sea, Stephanie. Ahora, ¿no? si yo, yo, si yo a... lo trato de ver como de forma un poco objetiva, yo vi la primera en el cine, me acuerdo, y uh, sí se me hizo como X, o sea, ni, ni la odié ni la amé se me hizo X, pero sí es muy Rosa de Guadalupe, sí es, como dice sí. Miguel Gris, sobre todo la, la expresión de, de... ¿Cómo se llama esta mujer? Kristen sí, Stewart, de, que, de Chris que siempre de... tiene la misma expresión en sus otras películas también, pero... Pero vaya, o sea, sí, sí, sí cae mal la película y siento que es una, una idea, la idea de la historia, yo no leí los libros, pero siento que es una idea buena, o sea, eh, de, dentro de lo que cabe, siento que podría haberse eh, hecho de mejor manera en el cine y, y habría quedado algo a lo mejor Ajá. interesante. Pero yo, digo, yo personalmente vi la 1, vi la 2, eh, se me hicieron bastante malas. Creo que la 3 y la 4 no las vi. Y vi la última y ahí sí fue donde dije, no manches. <ríe> o sea, ese final bueno, fue pero independientemente, verdaderamente asqueroso. Independientemente sí. del final, que a mí, a mí se me hizo una idea interesante ese final, ¿sabes? Es un, es un buen plot twist, realmente, no, no se me hace tan mal final. Es un plot twist, no digamos buen. Pues es que a mí se me hace interesante la idea, o sea... Realmente es algo, distinto, Alex. es algo distinto, exacto. Pero independientemente del final, que, que mucha gente juzga la saga por el final, yo creo que dijiste algo interesante, que, que es que cae mal la película. Los personajes No empatizas con ningún personaje. Los personajes caen mal. La historia cae mal. Bueno, Raúl eh... se disfrazó de, de, de este chavo Jacob en Halloween pasado. Sí, sí, sí. <risa> <risa> <risa> Qué mogu. O sea, eh, yo, yo siento que que tiene problemas de escritura y de dirección porque sí, sí, por ejemplo lo, lo de Kristen stewart eh, ya ha demostrado por ejemplo ahora en spencer y en alguna otra película por ahí ha demostrado que, que si es bien dirigida no es mala actriz como le pasó también a robert pattinson que ha demostrado sí. que no es para nada mal actor pero si están mal dirigidos y si la historia es sosa y, y caen mal, pues es, es es inevitable que su cara pálida te caiga mal. ¿sabes? Sí, no vas a empatizar con ellos y aparte hay otra cosa en este en el, estos personajes, ¿no? Los vampiros, ¿no? Que hemos visto en el cine en muchas películas. Pues sí es muy importante la estética, ¿no? O Sabemos Drácula de Bram Stoker, por ejemplo, o sea, ves una estética maravillosa ahí claro, es como y la dirección, claro. muy oscura. Y aquí, sí. digo, yo entiendo que es otro tipo de material totalmente diferente, envocado a, a un público diferente, pero, pues sí, o sea, la estética cuenta mucho, o sea, eso claro. te da seriedad o tú la pierdes, ¿no? Claro, claro, Me que ¿qué o sea, por, dirigir, ¿no? Exacto, pero porque tiene, tiene un acierto la película, que es hacer terrenal la historia, ¿sabes? O sea, to, to, todo ese éxito que tuvieron tanto los libros como las películas entre adolescentes y demás, fue porque. Se, o sea, sentían como que podía ser algo real, ¿sabes? Hasta cierto punto, obviamente. Sí. Pero era la, la chica común y corriente, en un pueblo común y corriente, y el vampiro tenía una familia que dentro de lo todo aparentaba ser una familia común y corriente, y, y todos se vestían... Como adolescentes, entonces, dentro de lo que cabe, tenía ciertos aciertos la, las películas. Eso, eso no hay duda. Pero tomaron muy malas decisiones a la hora de hacerla. Y por ejemplo, sí. antes de, de, de. Por eso decía que independientemente del final, la decisión del bebé. Ese bebé sí, es súper sí, sí. creepy, CGI. No, no. Que el horrible, director horrible. salió a justificar sí. para decir. El bebé de Rosemary. Quisimos hacer al bebé igual a la niña para que fuera creciendo y se viera igual. Hombre, hay mil maneras de hacerlo mejor sí, ¿no? que como lo hicieron. Agarrar un, un muñeco como lo hacen en las novelas hubiera sido mejor. Sí, ahí sí. Pues hay imágenes del backstage de cuando intentaron hacerlo con un muñeco y salía mucho peor, entonces ah, sí. no lo sé. No <risa> sí, bueno, pero, pero tan tú sí lo dijiste, por ejemplo, Robert Pattinson ha demostrado ser un gran actor, pero yo creo que sí le pesó un poco en su carrera. Este claro. personaje, ¿eh? Porque mucha gente, creo, creo que hasta hoy en día, lo siguen viendo como el vampiro de Twilight y siguen sin, sin darle sí. la, la seriedad que a lo mejor merece por ese sí, tanto él como Kristen lo han dicho, que sí les... No, les de hecho, tú, si tú ves a Pattinson en, en el faro, o sea, ni lo reconoces, ¿eh? A diferencia sí, no, no. de lo que es un Twilight, es... Completamente sí. otra cosa. Sí. Pero por ejemplo, Mar Mario está diciendo algo muy interesante que va de la mano con lo que yo iba a decir: que Pattinson tiene una, una cara y un, un, un cabello y un no sé, un tono de piel. Miguel está enamorado de Robert Pattinson. No, güey, sí, le... iba a decir que es verdad? muy, o sea, no es, es muy fuera de lo común, Guapo. ¿sabes? Ah, vale, vale. No, no, no, muy fuera de lo común. Y a diferencia de Kristen Stewart, que, que siento que es bastante común. Pero él, no. si tú lo ves, por ejemplo, en Tenet, yo siento que estoy viendo al a, a vampiro con traje de militar, ¿sabes? No, porque bueno. porque es, es muy difícil que cambie su aspecto, como por ejemplo Tom Hanks en El Náufrago, que se ve completamente diferente, o, o sea, es muy difícil que, que no reconozca su cara. Y en El Faro le ayuda mucho que es blanco y negro, y que la verdad, si sí, lo, lo maquillaron y lo, lo produjeron bien. Pero yo siento Dirigible. que tiene... Sí, sí, es, sí. Es, es difícil, por ejemplo, también le pasa a Daniel Radcliffe, ¿no? Que, que su cara es tan Harry Potter que ya no puedes no asociarla a Harry o Potter. O sea, entonces en The Batman tú vas a ver un vampiro vestido de murciélago. Eso va a es ser. Correcto, sí, eso va, es eso correcto. Va a ser. Eso va a ser. <risa> <risa> <risa> es interesante y, ese comentario del faro, ¿eh? El blanco y negro, o sea, yo no lo había pensado así, pero si hubiéramos visto esa película a color, o sea, tal, tal vez se sí habría tal hecho, se me habría antojado. Este, ¿cómo Robert Pattinson y el... No la tengo oh, <ríe> <caray. ríe> <ríe> una noche No, no te pongas en oso homil todo ya bien. Ver, ¿eh? ya, ¿cómo, ya, ya, ya. cómo asociamos en automático el personaje de Edward Cullen, ¿no? Este, si hubiera sí. sido a color, o sea, sí cambia mucho. Eso sí, sí, la idea, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo, yo Bueno, creía... más o menos, porque el Edward Cullen era tan pálido que parecía en blanco y negro. <risa> <risa> ¿Qué no? Ups, por favor, Ponte ah, perdón. <risa> eh, bueno, eh, bueno, para acabar mi comentario, yo creo que esto hubiera sido mucho mejor con pequeños cambios que hubieran resaltado un poco más a los personajes, que nos contaran la mitad de sus historias. Por ejemplo, Alice, que no sé si recuerdan, tiene poderes para ver el futuro. Esto no le pasa por ser vampira, sino ella ya los tenía desde que era joven. De hecho, en, en el lugar en donde vivía, ella le tocó la, la era todo esto de la quema de brujas. Fue considerada como una bruja. Y si no me recuerdo, alguien de su familia fue la que le dijo: "Tú vas, o a... Sea, tú eres una bruja". La acusó. Ese o sea, ella. Está... Y eso ¿De dónde los sacaste personajes de Wikipedia, de Wikipedia o qué? No, pues de los libros están los libros. Ah, igual okay. su no, su novio, el este que gran <ríe> bueno. Es verdad que hay libros. Él sí nos cuentan parte de lo, Eso sí nos recuerda, <ríe> lo, Nos cuentan en un poco de su historia. Pero él participó en la Guerra Civil norteamericana Y él cuando se hizo vampiro. Eh, tuvo un grupo de vampiros como malhechores, como los knights los de Kylo Ren, pero bien hechos, o sea, tuvo un grupo de vampiros. Fíjate que, que en ahí... Que se enamoró fue bueno. Puedo, puedo decir que yo las vi hace no mucho, de pronto es como de, ay, estas películas y me pongo a ver como todas de corrido, y no tiene mucho que las vi apenas a finales del año pasado... Y algo que mencionas que es muy interesante es que desaprovecharon muchos personajes. Empiezan, o sea, en la 1 te presentan que a la familia, que a los hermanos, y te los describen y demás, pero conforme avanza la trama se olvidan de ellos. También los amigos de Bella. Sí, o sea, por ejemplo, soy. a mí Ana Kendrick me fascina, no como actriz, sino porque es hermosa, pero por ejemplo en El Contador con Ben Affleck hace un muy buen papel, es buena actriz también. Y es una de las amigas de, de Vela, que casi nadie se acuerda que Ana Kendrick sale sí, en esa no, no película o en esas películas. Y esto, o sea, todos esos amigos de Vela, el güerito que estaba interesado en Vela y se pone celoso de Culen y demás, todos ellos terminan siendo desaprovechados y se olvidan de que existen. Sí, sí, sí. Exactamente. Y se quedan nada más pues, con esta triada, ¿no? Que entiendo que era conocidos, reconocidos autores, ¿no? De quiere, ¿qué eres? ¿Tim ¿Tim Jacob o Tim? Eh, Dolan, no pero pues al final eso es lo único que acaba siendo. puede ser un buen producto que acaba nada más sirviendo a ese fanbase no que entiendo que es lo más importante pero a la vez hay más allá de la historia o sea hay mucho más que contar por eso pero ni siquiera fanbase cara... no ni siquiera fanbase porque o sea por ejemplo taylor laurent que fanbase tenía el de lava boy y shark lava girl y shark boy o sea pues sí, tampoco sí, sí. es como que fuera muy reconocido y por ejemplo, este cambio, or, o sea, que responde 100%, ni siquiera fan base, a hormonas, apelaron a las hormonas, porque sí, este sí. cambio de, de cortarle el pelo y sacarlo sin camisa tiene el, el, el cero sentido del universo, porque él es de una tribu nativa americana y tiene mucho más sentido que se transforme en lobo teniendo el cabello largo y demás, y siendo nativo americano que, que pareciendo sí. modelo de revista, entonces... Apela sí, no, mucho no. más a sí. la hormona de la audiencia. Sí, no, los libros solo te explican que llegan a su madurez física, pues. Y ya, nunca sí, no, te dicen, nunca. y se cortó el cabello, y parece, o sea, eso no te lo dicen. No y le salió sí, un lavadero en el abdomen, pues obviamente sí, eso no, eso no es no parte lo de la trama. Pero sí te dicen que es más alto, ¿no? Y aquí ya se quedan con el actor, que es un poquito más bajo. Ya creo que mide dos metros y pico este Jacob en los libros. Entonces era sí, como sí. Thor, como si trajeras a Chris Hemsworth para ser el nuevo Jacob. Sí, sí, sí. Bueno, amas la película de Twilight. ¿Qué, otra, ¿Qué otro gusto culposo tienes, Raúl? Ah, no, bueno. Ah, la, la, la historia, la, la historia. Ya empezó, pues, Raúl. Aquí, yo podría sí. seguir hablando de Twilight toda la noche. Sí, sí, sabemos sabemos que es lo que más te gusta, aparte de Grey's Anatomy, pero vamos pero, a lo sí, que sí. Sí. No, no, Bueno, cómo abrir. Hablando ya de romance como tal, tengo una, una, una trilogía muy especial que la verdad... Creo que igual no es un tipo de amor igual para, para todos, pero sí conozco un par de amigas que, les, que pues sí les les encanta y les fascina. Es la trilogía conocida como Amanecer. No, no es New Dawn, no, no es Nuevo Amanecer. Es o sea, trilogía... tú tienes algo por las películas del Amanecer. Así es, por okay. las de Amanecer, pero aquí tenemos Un Atardecer y Un Anochecer. Estas películas de Vincent. De, de sí, y Un Crepúsculo y, 1994, una, y Una Luna y Nueva. <ríe> es verdad, no había visto ese patrón nos muestra por la evolución de una misma pareja durante, bueno, cada cada cierta eh, cantidad de tiempo, cada nueve años, vamos viendo cómo son sus vidas. ¿Qué cómo ellos, eh, esa? ¿Cómo se llama? ¿Amanecer? ¿Así tal cual? Es la de antes, antes del amanecer, de amanecer, amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Exacto, en es mi verdad. vida había escuchado de ellos Bueno, independientemente de que son aburridísimas esas películas, Raúl, yo quisiera preguntarte no. ¿por, qué, por, qué, por qué es para ti un gusto culposo el que sea una película de romance. Bueno, en principio, no, no, no, no. No es el gusto colpso, más bien no hablo casi mucho de ellos, como les dije en su momento de las comedias románticas. No es que no me guste el romance, al contrario, creo que encuentro más bien un. como que diferencias, ¿no? A lo que les gusta a ustedes y a mí. Esta trilogía, por ejemplo, de Antes del Amanecer, se me hace. sí, entiendo que sea aburrida en ese sentido, Alex, porque realmente no pasan cosas que sí pasan en las comedias románticas. No, no pasan cosas, punto. Eso es todo, no, no pasan bueno, cosas. Es que, es que interesante, es como una conversación pues de una pareja que tú los vas conociendo desde cierto tiempo, y vas viendo cómo sus vidas vas cambiando, eso se me hace a mí algo pues realmente real, ¿no? Sí, yo, sí, yo, yo, yo, yo, yo, pude, yo pude ver las dos primeras, este, antes del amanecer y, y antes del atardecer, este... O sea, son, o sea, la verdad sí es que están muy interesantes el, el concepto, ¿no? De cómo se desarrolla la relación entre una pareja a partir de una conversación, ¿no? Que es un buen ejercicio cinematográfico, yo, yo considero. Porque a partir del diálogo te va resolviendo, ¿no? Como el conflicto de, las de la historia que se va desarrollando y te lo mantiene en el tono de romance, ¿no? No se pierde. Este, para mí, Ten Hawk, sí, sí. Fácil en esa época, en los 90 sobre todo, porque también me acuerdo mucho de Grandes Esperanzas, ¿no? Esta película que hizo uh -huh. con, que hizo Cuarón, por cierto, que dirigió Cuarón. Sí. Este, para mí, este, sí iba para ser un gran actorita de juego, o sea, se le daba mucho como salir en este tipo de películas de, de drama, de esta misma de romance, pues tiene, tiene buena esencia, siento yo. del Y eso de, fue considerado de, para el papel Brad Pitt. Y Bradfield dijo lo mismo que Ale, seguramente. Qué aburrido. Llegó y tan Bueno, yo, yo no tenía presente que estas películas son de Richard Linklater, que es el, el director que hizo la de Boyhood. Que vaya... Vaya, ah, por ejemplo, eso es un patrón, dice. Eso a mí me explica tantas cosas. A este director le gusta que en sus películas no suceda nada. Bueno, pues es que, es que no sucede <risa> nada externo, Alex, pero la conversación... No sucede nada, los... punto. Es como si pusieras Ay, no, una pero... cámara en la vida de alguien y ya nada más pasara su vida. A ver, por eso, no. a ver, Alex, tú cuando te enamoraste de Real, ¿a poco cruzó un dinosaurio volando el cielo hubo una explosión? No, pero mi vida, ¿no? pero mi cosa vida cosa? personal no es una película por eso, porque pues no tiene, ah, no buena, tiene material ¿no? suficiente para ¿A llegar a la estás pantalla grande. De ¿La vida real? Bueno, no, pero, pero, sí. pero, real? pero a ver, Raúl, o sea, yo creo que el chiste del cine es justamente lo imposible, tú no vas a ver un día común y corriente de tu vida al cine, vas a ver una historia, pues, imposible, una historia exagerada, en, en cualquier aspecto, a veces, ¿no? Yo digo, a veces, ¿no? Pero, Pero digo, son estilos. O sea, por yo, eso. A mí, por ejemplo, la de Boyhood, o sea, yo estoy de contigo, Alex, a mí tampoco me encantó este concepto, ¿no? De esperarse 20 años para tener al el mismo elenco y resolver una historia. Esa película no me encantó para nada, pero este caso de, de esta trilogía, o sea, yo, o sea, yo entiendo que son los gustos, ¿no? O sea, hay quienes les gustan las historias como mucho más dinámicas, que te digan algo luego luego, pero esta historia, a pesar de no ser así, sí tiene una historia interesante, o sea, maneja bien el, el, el, el mismo género, o sea, sí, sí te invita a la historia. Es como una conversación psicológica de, de esta forma, porque uh -huh. él quiere saber cómo piensa ella y viceversa y entonces llegan y tocan los nervios de cada uno a tal punto donde tú también, en algún momento dices, ah, con razón, o sea, puedes tú voltear, no sé, en relaciones de otras personas, de tus papás, de amigos incluso en tu propia vida, y ya encuentras cosas que dices, ah, mira como que no me había dado cuenta, ¿no? de esto, que refleja el personaje en ti, y por digo no tiene que Besarse en último momento mientras hay este juegos artificiales de fondo para que haya ese esa conexión, pues. ¿Sí, ¿sí? No, vaya, creo que el, el hecho de que sean tres películas y que se encuentren años después y demás, sí le da cierto sí le da cierta historia a la historia. Ah, me, me lo acabas lo, de pero... spoilear. Ay, Raúl fue lo primero que dijo. Sí, te dije, se encuentran casi cierto tiempo en cada uno. Pero, eh, pero ya en el, ya en la película como tal, ya de manera individual, el transcurrir de la película se me hace a mí personalmente, está, entiendo que a, a ustedes sí si les guste, se me hace a mí insufrible porque, literal, es ver la conversación de dos personas X que no sé quiénes son. El... Bueno, los que tengan interés o algo, las tres están en Netflix. Ahí están. Las tres sí tienen interés de de verlas. Eh, pasando a otra de, de amor, que la verdad, esta hasta a mí me sorprende, pero igual, no, no tengo culpa. Alguna. Más bien tengo Grace orgullo, Anatomy? como dice Alex. No, no, no. La madrastra. No, no, no. Orgullo y prejuicio. Rubí. La... orgullo. No, bueno. Ahora <risa> te muteate, Alex. No puedo. <risa> no, perdón, perdón, ya. Ah, ya. Adelante, perdón. Orgullo y prejuicio, que así es como conocí esta historia. La verdad, yo nunca había leído la... Bueno, ni la he leído, eso sí no la he leído. La, la novela de Jane Austen de los 1800. Esta adaptación del 2005 con esta Kiera Knightley eh, es una chulada, no nada más cinematográficamente, que también es, es un gran revolución que tuvo, porque ha tenido como tres remakes. Si sí, tuvo una en los años 40, otra creo que en los 70 y ya está. Oh, ah, no, una cuarta, ahorita que me acuerdo, creo que una serie, una, una tercera, y esta cuarta que fue la última adaptación que hemos vimos, y quitando la de los zombies, porque hay una que también se me orgullo, Prejudice y Zombies. Esto es muy <risa> Ese hubiera sido el gusto culposo. No sé. Hubiera sido más cagado. La verdad ni le he ha Hubiera dado vi. más de qué hablar. Eh... No sé si no, ustedes han visto pero... alguna de estas. Yo, bueno, yo vi, no sé. yo vi esta, esta del 2005 con Kira Knightley. Kira Knightley se me hace es un caso muy, muy, muy especial porque... Si aquí Rey nos dice ¿por qué la considera gusto, gusto culposo si es divina? Pero yo, yo, diría, yo diría que la respuesta es el mismo comentario de Re, porque Re <risa> dice que es divina, entonces eso, eso nos dice por qué es un gusto culposo. Es que... pero, pero aquí este, ver, yo no. quería decir a nadie se me hace un caso interesante porque eh, mucho, vemos muchas actrices, ¿no? Que como que con este contraste con los actores, ¿no? Con la parte masculina. Sí. Como que fluyen así como mucho más ligero y Kira Nile tiene como un porte muy... O sea, que yo siento que le quedó muy bien para este casting, o sea, como que tiene esa dureza, o sea, como que... Y se, se enamorando poco a poco de, del señor este... Exactamente. Este... Uh -huh. Darcy. Eh, o sea, tenemos un contraste aquí, el clásico, ¿no? El clásico contraste cultural eh, y social, perdón, más bien. Social donde, pues, eh, el... el... La, normalmente es la, la pobre que se enamora el rico, ¿no? Pero aquí el primero en nacer realmente, decir, oh, wow, estoy enamorado, es Darcy quien viene, pues, de una familia prominente, ¿no? Y obviamente le están buscando pareja, pues, a su nivel, ¿no? Y él pone sus ojos, pues, en una de las hijas de... Pues no es pobre como tal, porque tampoco eh, es, como, eh, es así, pero obviamente no tiene riquezas ni nada, ¿no? Tiene huerto y toda la cosa. Eh, Orgullo y prejuicio creo que maneja, por lo menos dentro de la película... ...maneja un tipo de enamoramiento que yo no había visto... ...y que eso creo que es lo que más me gustó de la película... ...que es cómo es que un personaje se puede enamorar de alguien... ...nada no más a simple vista... ya me he chapado al antiguo o lo que sea... ...pero eso... ...para mí, sin quitar el... ...el conecte cultural que hemos tenido últimamente con Facebook... ...y ya todo eso... ...cómo era enamorarse en esos tiempos... ...y literalmente eso sí era amor a primera vista... ...pero desenfrenado... ...se me hace un concepto tanto... ...bizarro en el buen sentido como muy bien aprovechado en esta, en esta película, de decir, guau, wow, o sea, ¿cómo se desarrolla eso? Y de, entonces después, cuando él se le declara, le pones lluviecita, sí, o sea, pero ¿cómo te puedes decir? No lo sientes forzado, pues no lo sientes así como la clásica, el clásico romance, pues lo sientes junto con ellos, con los personajes, ya seas hombre, o mujer, o depende de quién estés enamorado. Tenemos varios comentarios, Raúl, ¿qué te parece si leemos algunos de ellos? Sí, a ver, a ver, a ver. <coughs> Que comentan sobre tus gustos culposos. Eh, bueno, primero Rey nos comentaba que nunca sabe quién dirige las películas, así que es Tim Miguel. No, bueno. Eh, aquí el otro Miguel nos dice que no le gusta tu peinado, Miguel. ¿Quién? Mm, no estoy ¿Eh? peinado, pero bueno. <risa> Rey nos dice, o sea, el gusto culposo peinado. de Raúl es crepúsculo. Muy bien. Luego eh, nos como ¿cómo que te gusta crepúsculo, Raúl? Sonia nos comenta que los libros son mejores siempre que las películas. No siempre, a veces sí. Eh, Nunca. Las películas son mejores que los libros. Rey nos comenta que por qué será un gusto culposo, orgullo y prejuicio, si es divina. Y Sarai nos comenta que eh, Orgullo y Prejuicio es de sus películas favoritas. Bueno, de sus, de sus adaptaciones cinematográficas de los libros de Jane Austen favoritas. Yo le mando un saludo ahí a Sarai entonces ah, muy bien. saludos, saludos. Entiendo la entonces, parte de. Si divino, tienes ahí la verdad... algunas personas que coinciden con tu opinión, Raúl, me parece es, interesante. Es, es que lo entiendo, es un gusto que sí, no, no quiero sonar de género, ¿no? De este tipo de cosas, pero sí es un gusto en este sentido enfocado a la, a la mujer, ¿no? Al enamoramiento al final de una mujer. Y aquí está genial porque es ella, es él quien le está buscando a ella, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues como mujer, pues tú puedes decir, wow, que a mí me busque el, el que se ha puesto eh, rico y prominente, pues está está genial, ¿no? Es como un sueño hecho realidad, entonces lo entiendo. Pero me gusta mucho el personaje de Kieran, eh, Bennett, quien, quien realmente lo pone en... O sea, eh, si te lo crees, como dices como dices tú, Mario, realmente eh, le, le acertaron al papel, o sea, porque no se ve ni la clásica pobre acá, ¿no? Eh, jodida, pero sí tiene ese encanto y al final es esa humildad <risa> realmente personalizada. Uh -huh. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? <risa> jodida. Sí, o sea, me, me, me dio risa. Ya saben, <risa> pensé en animar, la verdad. En ese comentario. <risa> ¿Hay bueno, algún gusto? No, pero a, pero a mí me gustaría, acla... bueno, no aclarar, sí. sino complementar un poco lo que dice Raúl, porque es verdad, eh, normalmente los, los gustos culposos se asocian a, a vergüenza, ¿no? A, a, no verg... O sea, sí, pues que te da pena admitir que te gusta porque... Eh, por algún estereotipo o por algún prejuicio o Exacto. lo que sea, tanto en música como en, en, en cine o en lo que sea básicamente, y justo eh, es, este tipo de, de películas eh, normalmente son gustos culposos para el género masculino porque eh, justamente las chicas llegan y te dicen, no, es que con esta película lloré con esta película sentí cosas bien chidas y normalmente uno es como de, ay, ¿cómo lloras con una película? ¿no? Pero por ejemplo, hay mucha gente que llora con películas de, de perritos también, ¿no? Y a, a, es curioso porque al final de cuentas, no sé, a mí, a mí las comedias románticas me, me gustan, me, me divierten bastante, pero efectivamente no es algo que yo elija ver así a primera instancia, ¿no? Si yo veo una película de Marvel o una película de terror o, o otra cosa, eh, creo que son mejores opciones para mí que una comedia romántica, a pesar de que cuando veo una comedia romántica eh, me, me, me gusta bastante y la disfruto mucho. Y en este caso, Orgullo y Prejuicio, eh, me recuerda mucho, la asocio mucho con, con Postdata Te Amo, ¿no? Que es esta historia que, que busca tocarte fibras, busca como... As, eh, y, y si te identificas con la historia más, ¿no? Entonces, eh, se vuelve un gusto culposo por eso, porque busca tocarte fibras no, pero además que, no es para ti como sensibles. tal. Sensibles. Ajá, busca tocarte esas, esas esas esas fibras sensibles, esos sentimientos que muchas muchas veces y esto es indiscutido para cualquier género, ¿no? Muchas veces no no te gusta verte vulnerable, no te gusta mostrar esos sentimientos tanto mujeres como hombres. Entonces, por eso se vuelve un gusto culposo, porque no no no te gusta andar por la vida diciendo, "Ay, es el desamor, ay, estoy llorando", ¿sabes? En general, por eso se vuelve un gusto culposo. Sí, totalmente. Y ya que tocas el tema de comedia romántica, tengo una que sí. Sí, tengo que decir, así como le he echado mucha. Una, de todas las, las que mis... existen. Sí, la Y verdad, de todas sí, las que, sí. que le gustan y niega que le gustan. Sí, de todas las que le gustan ah, y no y no lo admite, pero a ver, dinos. Me gustan las sí, actrices, es diferente a, la, a las películas, pero esto sí me gusta todo. Mi novia Polly, del 2014, con Ben Stiller, Jennifer Aniston y el poderosísimo Philip. Sigmund. Ah, oh, a, alguien, a quien llamabas la semana pasada Sigmund Freud. Sí, Sigmund Freud, perdón. Sí. Eh, una chula de película, se me hace... Porque aquí... Ese, ese que dices romance, Philip, eh, ese que el... dices Philip Sigmund, es el güerito, el gordito güerito. Sí. Sí. sí. Ah, ya. Sí, es el que en un programa dije que nadie sabe quién es, pero ya que lo ves en fotos, sí, ya sabes quién es. Okay. O sea, todos nadie, sabíamos quién era. ¿verdad? Nadie conoce su nombre, pues. Pero si lo ves, lo ubicas... De cara, de sí. ¿Todos, lo, todos conocen su nombre, menos Raúl, que le dijo Sigmund Freud. No, pero no, y yo que jamás había escuchado su pero, nombre. Y por eso, perdón. perdón no, pero llama no, mucho la atención de aquí, Philip Seymour haciendo este papel. O sea, sí iba para ser fácil el mejor actor de su generación, hasta que falleció, lamentablemente, este pero. Pero es una película interesante, digo, a pesar de ser de comedia romántica, este maneja cosas buenas, ¿no? Así como la, temas, este la, entre, relaciones de pareja, la cotidiana. Sí, sí, sí. Es que es claro, es que los pones al interperia, alguien que es, que justamente se dedica a ...a calcular riesgos, ¿no?, de todo... ...porque de eso literalmente trabaja... ...entonces él sabe cuántos gérmenes hay en las cosas... Cuánto, ...cuántas personas se caen en las banquetas... ...o sea, sabe todos esos datos... ...y se enamora de una chica que es todo lo opuesto... ...o sea, literalmente puede dejar el chicle en su cabello... ...y se le olvida durante una semana... ...y tú dices, bueno, pues ¿qué va a ser eso, no? Es un ejemplo, es un ejemplo... <risa> <risa> eh, ...completamente... Aparte, este, yo, yo destacaría... ...que supieron hacer dos cosas muy bien... ...una, jalar a Jennifer Aniston que prácticamente la sacaron de Friends y la pusieron en esta película tal cual, ¿no? O sea, era como, Jennifer Aniston... No, sí, o sea, no, no, es como no 2008 copia, esta película, ¿no? no 2004, no pero, pero, pero... Pero exacto, o sea, como que dijeron, Jennifer Aniston sabe hacer este tipo de papel perfectamente. Ah, no, sí, es 2004 tienes razón. Y, sí. y, lo que, y lo que también destacaría es que es de las pocas veces que vemos a Ben Stiller haciendo algo serio, ¿no? Y lo hace bien. ¿Serio? ¿Es que, ¿De dónde serio, ¿no? serio? A ver, voy a decir más o menos. es que No es decir, comedia. Es, es una comedia mala, es que por eso, pero sí es comedia. No, sí está bien sí, hecha. Te bueno. voy a decir por qué, o sea, maneja detalles. Este detalle de, de cuando aprenda a bailar, ¿no? Para para impresionarla, ¿no? Este, Ay, bueno. La parte del, del tema de los celos, ¿no? Que él piensa que se le está ligando a su, a su pareja y resulta ser gay el del el, el bar, ¿no? Que termina enseñándole a bailar. Ajá, la... Ajá. Pero son elementos de comedia romántica, pero no es Zulander o no es Meeting the Fockers. Ah, no, bueno, eso ya son, o sea, ya son es, extremos, es que para, extremos. Para mí, Ben Stiller es, es, es ese tipo de actor, ¿sabes? Para mí, Ben Stiller es como todo lo que hace es Zulander, Meeting the Fockers, Meeting the Parents. Entonces, o sea, como que en esta película siento que tiene así, Walter Litty, que también es seria, ¿no? Esa. Esa no la he visto, sinceramente. Yo la verdad siento que esta película, eh, la verdad no me acuerdo tanto, pero de lo poco que me acuerdo, eh, siento que es de esas películas que más bien intentan ser comedia y terminan siendo más, más drama que comedia. A ah, eso me refiero, que es, es una comedia romántica, como dice Mario, tiene elementos de comedia romántica, estas escenas eh, pues románticamente chistosas como por ejemplo la escena de Mark Ruffalo y Jennifer Garner bailando thriller en, en Si tuviera 30, pero eh, es un papel serio, o sea, se lo crees, no no es, no es Zulander, y eso yo lo destaco de Ben Stiller, porque no es normal ver a Ben Stiller en ese tipo de... Entonces pero yo pero si les digo, Ben Stiller es buen actor o no? Depende tengo, tengo saluda, de la producción. No sé. Yo creo que es buen actor dentro de sus, de sus límites. <risa> o sea, eh, en Walter sí, Mitty la verdad no, no se la creo mucho, pero a lo sí, mejor no, es también porque no, no. ya estoy muy casado por, con que es de comedia. Pero sí, no, en no, el no, papel no, no. De, de Greg Fokker, en la de los Fokkers, pues sí sí me, sí me gusta como lo hace. Okay. Sí, yo Fíjate no sé. que hace, hace poquito vi un, vi un video de, de ese famoso canal que se llama Te lo resumo, donde hablaba si Nicolas Cage es buen actor o mal actor, sí. dependiendo de todas, y haciendo un repaso por todas sus películas. Me pareció muy interesante porque ahorita que preguntaste si Ben Stiller es buen actor o mal actor, pues lo mismo. Depende del papel que interprete y, y lo que platicábamos alguna vez de, de Adam Sandler. Adam Sandler a mí se me hace muy buen actor porque sabe a, actuar de estúpido muy bien pero... O oh, tal vez es estúpido, no sabemos. Oh, yes, no creo, en... no creo, porque también ha demostrado ser muy buen actor, serio, como en, en Cod Gems. Entonces, yo creo que eh, Adam Sandler está muy infravalorado, porque todos dicen, ah, es que actúa muy mal porque se ve muy estúpido. Pues está actuando de estúpido. Eh, puede ser muy buen actor porque se la crees. sí. sí. Estás en mute, Mario, Mario. Está, está, Mario, Mario, estás en mute está, pero está muteado en el stream ¿no? O sea... ah, ya. Sí, ya, ya. estamos acostumbrados a catalogar este, a los actores actrices, si son buenos o malos a partir de las películas que hacen y como dice Miguel o sea, está, si se presenta este caso en el que tiene que interpretar a un, a un bobo o cosas así este y lo hace bien, pues está actuando bien realmente Sí, claro. ahí también el problema es que, por ejemplo, si hace un día Adam Sandler una película en la que tiene que actuar de estúpido y le sale muy bien o la película tiene mucho éxito, como que cuando busquen al personaje del estúpido siempre van y buscan a Adam Sandler y entonces él empieza a hacer como esa fama de que este es el actor que actúa de estúpido, ¿no? Eso también. Eso sí. Bueno, pero sí y también o sea, le pasa a muchos, por ejemplo, a Jennifer Aniston eh, no es que el Tenga en mente muchas películas de Jennifer Aniston Pero por ejemplo, eh, lo que dije, ¿no? Que la sacaron de Friends Para traerla a esta película diciendo Va a ser muy bien este papel porque es un papel Muy similar a A Rachel Y por ejemplo, si la ves en Una esposa de A Mentiras Justo con Adam Sandler No es que haga un papel idéntico a Rachel Pero hace este papel También así como medio Chistosa, pero medio torpe ¿Sabes? O sea no, y espérate, en la serie de, de Apple. No es que la encasilles, pero... Buenísima esa serie, por supuesto. Ya tiene un estilo definido en sus actuaciones, ¿no? También en, en esta película de Murder Mystery, también de Netflix, con Adam Sandler, también siento que hace un papel similar. Entonces, siento que van desarrollando un estilo, y no es que lo busquen para hacer el mismo papel, sino que ellos ya desarrollan un estilo para cierto tipo de papeles. No, pues mira... Ahí está la, la descripción. Qué curioso que toques el tema de Murder Mystery. ¿Vas a decir algo, Alex? No, no, no, estoy esperando a ah, bueno, que bueno. me digas un gusto culposo, que sí no, sea bueno, gusto culposo. Es que, no, mira, justamente él dijo Murder Mystery, además de que salen Adam Sandler y Jennifer Aniston. En esa película también sale un actor mexicano. No sé si es o... correcto, es yo correcto nunca, no. el de el de nosotros los nobles, que se me olvida su nombre. Luis Gerardo, Luis Gerardo Méndez, Méndez. Luis Gerardo Méndez es correcto. Luis Gerardo Méndez, lo puse aquí, o lo estoy poniendo eh, ante usted Luis Gerardo Méndez es tu gusto culposo. Él, está guapo, no, no, no, no. <risa> es sí. el carril actoral, que la verdad es de esos que no te das cuenta quién es hasta que pues ya empieza a ser como famoso, ¿no? Pero yo lo, lo personalmente, actoralmente, no lo conozco, no, bueno. <risa> Salen varias producciones de Televisa, de las cuales tampoco sabía, apenas me estoy enterando porque obviamente no la. Mi vi. mamá sí lo conoce. Ah, bueno. No, pero me refiero de producciones de Televisa. Salió con Isa González en esa Ah, la... ah Isa González este es, es tu súper gusto culposo. Sí, cien no, por no, no, no. ese sí 100%. es tu gusto culposo. Cien no, es Bueno, sale con 100%. Televisa, pero la película con la que yo conocí a Luis Gerardo Méndez es una película que se llama No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. En esa película, que la verdad no tuvo mucho pegue ya hablando de cinematográficamente, pero sí la vi a ver con un par de, de amigos, actúa, actúa muy bien, y él se lleva de alguna forma pues, el papel, él es un gay que está enamorado de, del novio de, de una de sus vecinas, y pues quiere, quiere con él, pero no está seguro si es gay o no, entonces medio les da como que tips, ¿no? De que tal vez sí lo es, tal vez no, entonces es así. Y eso se le une por los problemas de todos los vecinos que, que viven ahí, ¿no? Que unos se están acostando entre ellos, o sea, muchas cosas. Es una muy buena película y yo creo que él se lleva la película. Después, una película que también igual olvidada por la existencia, Elvira te daría mi vida, pero lo estoy usando. Esa película igual de 2014, nadie la peló no sé si alguno de ustedes la, la vio. No, yo creo que ni siquiera fue olvidada, nunca fue conocida. No, bueno, es, la, es, es la otra de visita, ¿no? La visita de los... Ah, no, dale, no, ver, no, es la no, Otra no, otra película que inventas, Raúl ya por favor. No, no, no, es está buena. Igual no es el protagónico él como tal eh, eh, de esta película. Y una película igual, igual, cero, conocí antes de pasar a las puertas, Camino a Marte. Eh, igual, y conocidísima. Ah, Camino a Marte, pero, Marte en, sí la vi. Esta, ¿sí? Ah, bueno. Sí, Camino ah, Camino Marte es Marte si como su carrera vi. igual. Digo, actúa bien y todo, ¿no? Pero obviamente, eh, la última que él tuvo importante tiempo, eh, tiempo compartido peliculón, no sé si no la vieron, o si sí, sí es claro. un peliculón, ah bueno, tú Mario tú, tú sabrás, ¿no? Ahí él se lleva la sí, película eh, pero por completo, ¿no? Sea, o sea Esta película tiene, tiene hasta una relación, hace como una especie de alusión al resplandor, a The Shining, Andale, por, sí, pues, sí, por sí, la sí, ambientación del hotel y todo eso. Y algo Hitchcock, con Hitchcock, ¿no? Con todo lo del, del sí. hotel, ¿no? Y lo hace bien en el Luis Gerardo aquí en esta película. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, tenemos un diamante sí. en bruto. Y ya pues sus dos papeles máximos los que lo llevaron pero al posicionamiento internacional. Una es Nosotros los Nobles, la, la última gran comedia mexicana. Yo creo que... La es última, sí, sí, fue como el parteaguas para esta ola de películas. Ay, no voy bueno, a Pero dijo... Pero, dijo pero no, no, pero... Hay, son malas Raúl lo dijo muy mira, bien. Míjame, Raúl ya. lo dijo muy bien. La última gran... No, no ha habido sí, una de ese nivel de después Ninguna de que tú me digas a que le esa. llega a nosotros los nobles. Sí, ninguna. No, ninguna. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. pero, pero tampoco es como que ay, O sea, después de nosotros los nobles ha habido muchas y hay, y hay varias. Sí, por eso dije la gran, la gran. Sí, por eso dije la gran. O sea, no le han llegado a una otra que digas tú de esta comedia. Y pues no se diga con la serie aclamadísima de Netflix, no nada más en México. Eh, tengo un par de amigos incluso de, de Estados Unidos que también la ven porque les gusta el fútbol o el soccer. Eh, Club de Cuervos esta le catapultó, ¿No? A, a toda. Bueno, luces. y si es una gran comedia ah, y esta es una gran serie, ¿Por qué son gustos culposos? Porque no solo hablar mucho de, de, de producciones o en este caso, pues de alguien a quien le, le sigo la carrera, ¿No? Como este Luis Gerardo. Le sigo mucho. Muy. No, de cerca y, la, la carrera y se me hace muy bueno. Y ha sido muy criticado recientemente por por encasillarse ya en un tipo de papel, ¿no? Porque eh, su papel en Mystery Murder y su papel en eh, Los Ángeles de Charlie son muy desaprovechados. O sea, le, le pasa mucho lo que le pasa a Eugenio Derbez cuando lo contratan en Hollywood, ¿no? Que, que es como de, ah, Eugenio Derbez, te vamos a contratar para esta película para que digas algo muy chistoso en tono mexicano y. Y ya está. Y entonces a Luis Gerardo Méndez siento que en Mystery Murder y en Los Ángeles de Charlie le pasa eso, que le, le llamaron y le dijeron, oye, eres medio trendy ahorita internacionalmente, por eh, ya sea por Club de Cuervos o, o por nosotros los nobles o lo que sea, y queremos que salgas en esta película, vas a tener un acento latino y vas a decir algo chistoso. Y esos son sus papeles. Entonces, como que ha sido un poco criticado eh, actualmente por, por el hecho de encasillarse en un mismo papel. Y por eso podría considerarse un gusto culposo porque Raúl dice, pues a mí sí se me hace muy buen actor y ha hecho cosas buenas, ¿no? Yo, por ejemplo, el más reciente trabajo que le vi que fue Narcos. Narcos a mí, en su, en su arco argumental, la verdad siento que sobra en, en la temporada. Siento que su arco del policía sobra. Pero su actuación y su preparación, de muy buena fuente, porque mi mamá trabajó en esa producción, que es, fue muy buena, inclusive eh, subió bastantes kilos para sacar la panza de, de policía corrupto y demás. no O sea, se preparó muy bien para el personaje, lo cual refuerza también el hecho de que es muy buen actor, en, se prepara muy bien para sus papeles. Eh, han dicho muchas veces en el medio, en entrevistas, directores, a las RAC y demás, que... Que se prepara mucho, es muy profesional, ¿no? Sí, en ese sí, aspecto. Entonces, para mí, tenemos ahí un diamante en bruto que todavía tiene mucho que dar, incluso internacionalmente, no como otras, que literalmente nomás más es la cara bonita y no da nada. Ahí va ahí vas, ahí vas contra esa González, es, tu sí. verdadero gusto culposo. No, no, no. Ya Raúl no sí, entendió era. que este programa era de gustos culposos, pero bueno. <risa> Entendí lo opuesto. Exacto. <risa> no, bueno, no, no. no Para nada, Luis. Este son. Yo, creo, yo creo que la conclusión Bien. Es que los gustos culposos de Raúl Son comedias Comedias y amor Esos son los gustos culposos de Raúl <risa> y Algo tiene Raúl contra el amor y contra la comedia Que para él es culposo eso me hace sentir culpable Oye, voy a hacer una cortinilla para la conclusión del lío La voy a hacer No, las, <risa> Es que, los, que los, comentarios de, los comentarios de Miguel son como escenas postcréditos Exacto Es correcto, <risa> no, es, es, es la escena poscréditos del, del en tema noticias, Alex, en Noticias tuvimos un regreso eh, Pues muy sonado y la verdad muy emocionante ¿no? Para la serie de Kenobi Nuestro queridísimo John es. Williams regresa para hacer el main theme de... La serie de Kenobi, que apenas lo grabó la semana pasada. No, ¿Neta? Así es. así es. Esa sí es una buena noticia, fíjate. Esa es una noticia interesante. John Williams es bastante importante. a ah, pesar no, Es de bastante que... importante para el universo de Star Wars. Exacto, no, exacto. Sí, obvio, pero me refiero, a pesar de que el... se me va el nombre ahorita, pero el que estuvo detrás de, de la música de Mandalorian y Boa Fett hizo muy buen trabajo también. Ludwig Goranson, algo así. Sí, muy es bueno, muy bueno. bueno. Hizo cargador. muy buen trabajo, sin duda, pero yo creo que, yo creo que tiene, tiene cierta lógica que John Williams regrese a, a componerla, por lo menos el tema principal, porque creo, creo que no va a componer toda la música, sino nada más el tema principal de, de Obi-Wan Kenobi. Tiene pero lógica porque Obi-Wan Kenobi al final es un personaje pues, de los más clásicos de Star Wars, no a diferencia de, de eh, Mando o de Boba Fett, eh, que estas series, pues si bien han sido muy bien recibidas y han sido buenas, bueno, sobre todo el Mandalorian. Eh, no tienen la expectativa que puede llegar a tener una serie de Obi-Wan que no, sí, no, no, ¿no? no. Que es uno de los personajes principales me hace todo el sentido del mundo que John Williams regrese a dar el tema de este personaje porque también él ha compuesto sí, sí, el sí, tema no, de no, Darth no, no. Vader de, de Kylo Ren es lo que de... Te voy a decir. él en la entrevista lo dijo él dijo ya tengo ya hay una hay un sonido bueno hay una canción que cuando tú lo escuchas inmediatamente piensas en, en Darth Vader no la cual es la marcha imperial él tenía el trabajo de hacer algo que sonar y que tú inmediatamente pensaras a ese nivel en Obi-Wan que no vi. ¿Y crees que lo logre? ¿Crees que lo logre? Siendo él, sí. La verdad, sí. Él, sí. Yo, digo que yo, yo, por tratarse de una serie, siento que no. O sea, no, no dudo de la capacidad de John Williams, pero no es lo mismo que durante nueve películas te pongan la misma canción y la asocies a un, a un villano a que en una serie te pongan una canción y la asocies al protagonista de la serie. Siento que pero es más efímera la misma que lo hizo. Malo que fuera otra, ahí sí diría, no. Y Vaya, porque... yo, yo estoy, estoy de acuerdo y no con Miguel. O sea, siento que puede ser más difícil lograr esta como relación, pero no porque sea una serie, sino porque Obi-Wan Kenobi ya ha sido un personaje prominente en el resto de las películas y no hemos tenido esa parte. De un sonido que hace se con él, como si sí lo hemos tenido con Luke, como si sí lo tenemos, tenemos con, Rey, con Rey, incluso en las, en las películas eh, más claro. recientes, y con Obi-Wan uh -huh. no lo hemos tenido. Entonces, siento que sí Pero, puede llegar a ser un poquito complicado que ya a, a estas alturas agarremos esta tonada y la identifiquemos con Obi-Wan, esta es la de Obi-Wan Kenobi. No, sea pues, definitivamente yo, va a ser algo grande. Yo me refiero más al, al tema de que una serie es más efímera, ¿sabes? O sea, incluso el, el ejemplo que mencionas de Rey, pues es porque forma, o sea, su, su trilogía forma parte de la de las de trilogías insignia, ¿no? Yo tampoco, pero Alex dice Si que escuchas existe, la, yo la creo. canción, o sea, si escuchas un, de las canciones recientes de Star Wars y suena el tema de Rey, yo estoy casi seguro que sí lo identificas con Rey ah, caramba, no, pero... no, pero aparte pero aparte yo dudaría un poquito de ese concepto de efímero porque a final de cuentas eh, la franquicia de Star Wars sigue posi está posi posicionando muy bien ahorita en lo que es Disney Plus o sea con las series que está sacando este con el mismo peso no que las mismas películas incluso no sé es que es que justo no sé si con el mismo peso Mario o sea Mandalorian por ejemplo fue buenísima pero yo no siento que sea tan memorable como el episodio 4, por ejemplo ¿sabes? Sí, no, no, bueno, no, no, tiene 50 no, años menos de pero, pero ya a eso, a eso me refiero a eso me refiero con que va a ser un poco más efímera, Obi-Wan Kenobi eh, pues va a ser muy reciente y después saldrán eh, Ahsoka Tano y Cassian Andor y demás ¿qué es eso? Ah, ese es el tema de Rey no, pues inconocidísimo pero ya no vamos a pelar. Cero, temas. a ver, cero memorable ese tema. Sí, cero. Sí. O sea, yo, toda yo, toda escucho vaina, el, yo escucho el tema de Anakin, yo escucho el tema de Padme, y escucho el tema de los dos como pareja y automáticamente lo, lo, lo, lo asocio con ellos. Ese tema de reyes es cero memorable. Yo, yo lo primero que pensé fue en Bambi por la Pradera. Pero el Mulan. El Mulan, por Dios. Pero sí, va a ser épico y lo bueno es que es el mismo autor, por eso sí le tengo mucha, mucha fe. Yo digo sí, que va sí, a ser muy épico, eso sí. sí. Sí, sí, Una y muy buena sí, que es que noticia, he eh. muy es, Sí, eso sí. Y eso también es noticia, eh. Bueno, se acuerdan que hablamos hace poquito que los Oscars pues iban a entregar un Oscar especial para el favorito de los fans, el cual dependía. Sí, y bueno, de va a ser entrega de un Oscar como... o va a ser como un reconocimiento. Bueno, eso sí, la verdad te mentirías. Te no me está crea. como muy yo claro, yo ¿no? más como reconociendo, sí no está claro. Pero sí es un award al final, o sea, sí está puesto uh -huh. como, como award, ¿no? Eh... Sí, como el People's Choice Awards de los Oscars. Exactamente. Ah. No, yo yo Exactamente. tengo la impresión de que lo van a manejar como mucho más en no como tal un premio físico no sino como más una mención sí, de sí. Más honorífica bueno pues con esto pues están aprovechando tanto a los dos lados no desde que nos dijeron que Snyder no era posible eh, nominarlo porque nunca había estado en el cine pues bueno, los fans voltearon a ver, no sé por qué Army of the Dead con Zack, o sea, lo quieren nominar a Zack Snyder y mientras los otros de Marvel, pues quieren Spider-Man 3, ¿no? que es el ganador que reciba ese, ese galardón que tanto está buscando Marvel y Sony bueno, pues ninguna ni la otra, el que está ganando supuestamente eh, por voz de un insider de ahí, de, de la academia es Cenicienta de Camila Cabello imagínate oh, ese sí, no, se, no se me antoja para nada, pero yo ya te dije Raúl que el Snyder Cut va a arrasar en los racis no te preocupes. ¿Cómo creen? Eso, ¿no? Al bueno, yo no, yo no sabía eso de, de lo de la Cenicienta. Yo yo sí había leído que Snyder Cut era como la más pedida. Sí, pero eh, ya dijo la academia que no. Ah, pues, pero pero ahí están de acuerdo que es una estupidez Digo, independientemente de que el Snyder Cut es malísimo, pues la academia no puede salir y decir, oigan, Voy a llamar una convocatoria para que el público me diga cuál es la película más votada del año y darle un reconocimiento. Y que el público diga, ah, pues queremos esta. Ay, no, esa no. Vota por otra. Sí, es que pues entonces no convoques a nada. No sean pendejos. Y si es cierto eso de que Camila Cabello está ganando, porque me atrevería a decir que es la peor película del siglo, no del año, del siglo. <risa> sí, <está> malísimo, <risa> entonces no es un People <risa> Choice Awards. Es un Dollar's Choice Award, ¿no? Y Jeff Bezos está ahí dando un chingo de lana a la academia para que le, le den un reconocimiento. Porque habría, que amas, ¿no? fuente, habría, sí. habría que ver quién es tu fuente, Raúl. Habría que ver quién es tu insider para saber si, si es no, confiable no, o no. Es esto sí. Sí, salió un Sí, rato, que... O sea, sí, sí podría ser lo que dice Miguel. O sea, un, un interés ahí... Ahí, si ahí me huele a que Jeff Bezos llegó y le dijo oye, traigo tanto cambio en la bolsa Pon mi película para que. Llores, pon mi película para que por lo menos hablen un poquito de ella y más gente la vea. Porque Pero es porque esa Amazon tiene mejores. No, pues. Bueno. No, no sé. Mejor. Quién sabe. Oye, suena, sí bueno, suena y extraño, aquí, la verdad. Otros dicen que es por la inclusión forzada que tiene, ¿no? Que fue muy sonado esto de la madrina siendo un trance. Bueno, es que ahí entra un poco lo que decía Miguel, que dice: es ilógico que la academia convoque y luego te diga, no, esta no. Pero recuerden que ya mencionábamos el otro día que la Academia incluso para sus nominaciones, las que sí son para premios y demás, tienen ciertos lineamientos y una y no necesariamente van a premiar a la mejor película del año, sino a la mejor película no. del año que cumpla con los requisitos para estar nominada, que tiene que tener cierta cantidad de, eh, bueno, más bien cierto nivel El de, de inclusión genial. en cuanto a su staff, en cuanto a sus actores y demás. Está bien, pero, pero dentro de lo lógico, dices, bueno, la Academia da los premios, pues tiene... Toda la autoridad de decir a quién le da el premio y a quién no, y qué lineamientos ponen y quién no. En eso yo creo que, o sea, pues puede ser polémico no, pero bueno, al final de cuentas son sus premios. Pero si sales y dices, por primera vez en la historia voy a dejar que ustedes elijan una película para darle un reconocimiento, y la gente dice, pues voto por esta. No, ¿qué crees? Esa no. Bueno, es que, bueno está, híjole, no, esa Es poco. que en el caso del Snyder Cut, no, estoy, de acuerdo con contigo, sea, estoy de acuerdo contigo. Te lo te que un digo un es restreno. que eso podría deberse el tema de lo que dice mi, Por eso, el Raúl, de Snyder Cut que ya lo funciona, explicaron. Bueno, pero lo de Snyder Cut ya lo dijeron, no tiene que ver según con esto, sino tiene que ver con que es un reestreno. Para ellos no lo toman como una película nueva, sino... Y no y y y y y es y del y año. Entonces, y aquí de fuera de choro, aquí fuera de chiste y de todas mis críticas hacia el Snyder Cut, eso sí tiene todo el sentido del mundo. Al final, este sí es un reestreno. Sí, exacto Por eso Y, no y a... también tiene todo el sentido del mundo que no se le puede dar un premio eh, porque es trampa al final de cuentas. Es como si me dijeras Taxi Driver eh, en su momento no se le dio su premio, ¿no? Pero okay. X años después la regrabaron, la hicieron otra vez de cero para cumplir con todas las expectativas de la Academia y que entonces ahora sí le den el premio. Pues entonces es trampa, o sea, si ya no se la dieron, ya no se lo dieron, eh, lo mismo sería para el Snyder Cut, ¿no? Así como de, ay, consideraste que mi película era muy, mi película era muy mala, déjame la rehago para que la consideres. No, pero hay, ahí premio. sí hay una diferencia. O sea, si, si, si rehicieran, como dices, Taxi Driver, pues claro que puede participar sí, porque sí, es una sí. película nueva. Pero el Snyder Cut no la rehicieron. El Snyder Cut sí regrabaron algunas escenas, pero en esencia y en, en, su, en su estructura y todo, es la misma película. Sí, no, no, no, y... o sea, yo, yo, yo a eso me refería con Taxi Driver. O sea, imagínate que con Taxi Driver hicieran la misma película, pero eh, cumpliendo con. con del director, ¿no? algo sí, así, con, con ciertos detalles como para que la nominen, pues sería trampa, a eso me refiero. Sí, sí, sí. No, este, este tipo de cosas yo sí quería comentar. Este, ¿No sienten ustedes que a lo mejor a, a, a la premiación del Oscar en sí está la... muy sobrevalorada? Sí, de alguna manera lo esté lo esté devaluando más esta entrega, o sea, te pones a pensar en otras entregas de cine y como que el rigor se está pe perdiendo hasta cierto punto, ¿no? ¿Crees? no sé. Pues yo creo es que yo creo que justo ahí es donde donde pues no hay no tenemos toda la claridad. Creo que o sea lo que tú decías Mario es lo que a mí me hace sentido que es eh, que este es solamente como una mención honorífica, como una dinámica para involucrar a la gente con la premiación del Oscar rumbo a la, a la premiación para que tenga el rating que a lo mejor no, no ha tenido últimamente o que perdió el año pasado con la horrible que con lo que horrible que estuvo la ceremonia. O sea, creo que es más como un tema de incluir un poco a la gente y, y hacerlos participar que realmente tomar en cuenta una de estas películas como para darle un premio. No va a ser un premio, va a ser una, eh, como decías, una mención honorífica o un, un reconocimiento. No, y como, como estrategia no es mala, ¿sabes? Como estrategia no es mala, por lo que acabas de decir, toda la gente que vote va a ver la ceremonia para ver si su voto se ve reflejado en el resultado. O sea, como estrategia no es mala, pero yo creo que ahí sí, y creo que todos estamos de acuerdo, la ceremonia y la premiación está muy devaluada, en el sentido de que ya se ha vuelto hasta aburrida. Y pues también eso tiene que ver con que... La premiación al final de cuentas es de una academia, ¿no? No, no, no es un show. La gente lo quiere ver como un show y por eso es que se aburre. Pero eh, en teoría... Pues, o sea, es de que, para ellos, para ellos, ¿no? Lo que busca la academia no es dar show, lo que busca la academia es reconocer artista, artísticamente y cinematográficamente las películas. Que la gente quiere ver sus películas favoritas y quiere ver los musicales en vivo y quiere ver este, a los actores haciendo chistes pues ha devaluado la ceremonia a nivel de que la gente lo considera un show, pero no es un show. Ah, bueno, pero la parte de chistes y todo eso siempre ha existido en la ceremonia, sino para que la hacen pública, pues que la hagan en puertas cerradas. Sí, que la hagan en puertas cerradas. ¿no? el ganador, ¿no? Uh -huh. ¿También? Sí, eso sí. No sé si show, pero sí entretenido y ya. Yo le pondría más en la... Sí. Sí. ¿Con qué está entretenido? Y ya. Pues yo nada más la veo para ver las canciones en vivo. Sí. Y la verdad... Si tú ves las canciones en vivo de hace 10 años o 20 que cantaban Circle of Life en vivo o que cantaban, eh, no sé, cualquiera de. My Disney, heart will yo, go uh, on. Ajá, eh, y ándale, esa de Selindion fue, fue buenísima. Y tú ves las que cantan hoy en día con las producciones de hoy en día, y la neta es que se, no, no es lo mismo. Pues sí, eso okay. sí. Ya, ya es la, la precaución. Pero Oigan, bueno, ya y, hablaremos de los Oscars sí, en su momento. Oigan, y bueno, y, como para, y para terminar, pues, eh, este Patrick Stewart, bien conocido por ser el profesor X en la saga de X-Men, habló con Comic Book, una de las eh, páginas de internet más geek de todo el planeta, o por lo menos muy reconocidas en Estados Unidos, y dijo, afirmó, que esa, pues no era su voz, sino más bien se le hizo curioso que alguien imitara su voz. Repite repite era, eso, Raúl, porque como que tu voz se, se medio cortó un momento. y ah, no. no, no <risa> <como> que... <risa> <risa> sí, se Desde quedó de todo. ¿Todo? ¿De todo? No, no, no, que habló con Comic Book y dijo qué cosa. Ah, sí, habló con Comic Book en una entrevista y afirmó que esa no era su voz, la que aparece en el, en el tráiler de... de Ahí, Trek, ¿no? a, aquí entra el meme de Milhouse diciendo, puedes ver justo el cuadro donde se le rompió el corazón a Raúl. La verdad, <risa> no... De hecho, no, porque. Acuérdate que Raúl nunca cree lo que Andrew le dicen los, los actores. No, no lo creía y otra vez lo regresó, porque Andrew Garfield cuántas veces no dijo no, no, no, y de que sí. Entonces, Patrick, por culpa de él, ya no. Patrick lo Stewart no es Andrew Garfield, uno nunca sabe, Raúl, yo que tú. No, pero aquí entra, aquí entra, entra lo que platicamos en un, en un programa post No Way Home, donde les comenté que, que se que, que entre las noticias y todo esto, ya post No Way Home, que ya los actores podían hablar uno de ellos, no me acuerdo si fue Zendaya o, o el gordito este Ned, dijo que inclusive en sus contratos eh, viene un pago por seguir actuando post película en, la, en los tours de medios, que, que les, les siguen pagando para que en los tours de medios mientan y sigan actuando. O sea, te pagan por mentir, wow. Eso claro. Me a muchos, ¿eh? Entonces yo, yo, yo aquí sí estoy con Raúl, porque inclusive Ryan Reynolds salió y dijo... Eh, para los que creen que Deadpool sale en la película porque en el póster se ve un ojo blanco, eh, yo no salgo en esa película. Y ahorita ya no sabes a quién creerle. O sea, yo yo no creo sí. que Deadpool salga en la película. Sinceramente no lo creo. Pero ya no sabes a quién creerle porque todos los actores a eso se dedican a, a actuar. Se están engañándole. Y, y después no de lo visto, después de lo visto con Andrew Garfield, sinceramente yo ya no le creo a Patrick Stewart su pelona es muy inconfundible y aunque Ay, yo es una fui... cabeza pelona, tampoco, <risa> tampoco exageremos. Es una cabeza sin pelo, ¿cómo va a ser inconfundible? Aunque, <risa> yo, fui... <risa> aunque yo soy el primero que dijo Michael Keaton no sale en el tráiler de Flash, eh, pues sí es la voz de Patrick Stewart. O sea... A ver, yo, yo ahí sí quiero hacer, eh, bueno, hacer un comentario. Yo sí creo que, que sea él, no por, no por esa entrevista, sino por otro comentario que hizo, en el que dice... No, pues es que ese tráiler me dicen que salió durante el Super Bowl y yo estaba en mi casa, yo no pude ser yo, o sea, como bromeando, ¿sí? Ahí, ah, ahí, bueno. ahí me, da, me da más a entender que sí es él y que está como que queriendo jugar con la audiencia, pero fuera de eso, y yo, yo sinceramente veo el tráiler... Eh, pues sí emociona un poco, pero la voz de Patrick Stewart tampoco, en, en una línea tan cortita que dice, tampoco es como que sea inconfundible. ¿eh? Yo, sí, yo sí creo que pudiera haber margen del error, así que te quedo. Esa es la voz de Patrick Stewart y sí, entonces todo el mundo todo todo ya se emocionó. la frase de Raúl Vistanates. Tú cuando salió el tráiler de Flash dijiste, ¡ay! Pero es Michael Keaton. no A ver, no puedo pero por eso de acabo de aclarar Keaton. que Casi estoy tuve hablando. Una por Michael Keaton? No me vengas a decir que ahora la voz de Patrick Stewart es, es muy ¿Y tú, común y, ¿y nadie tú la conoce cuando hablamos del o sea, tráiler de Flash. Favor. ¿Cómo? Nadie podría reconocer jamás la voz de Michael Keaton. No sé qué. A ver, en el tráiler de Flash la voz de Michael Keaton narra prácticamente mm. todo el tráiler. Yo, que yo, que, lo que yo acabo de, de decir es que, que iba a salir. Exacto, además. Pero lo que yo acabo de decir es que en el trailer de Doctor Strange dice tres palabras, entonces sí podría ser que alguien lo hubiera confundido con Patrick Stewart y ya todo el mundo se emocionó y le creyó que era Patrick Stewart. No digo que no sea, digo que, digo que podría, no sé, o sea, su voz no es tan inconfundible. Alguien con voz de británico acá me dijo. Puede ser. Y tampoco la pelona es inconfundible, eso sí, perdón, pero no manches. Estás, estás muteado, Leo, Estás muteado. No estamos escuchando todo lo que Sí, no diciendo. te escuchas. Qué bueno, porque estaba mentando madre Ana, ah, no, no es cierto. No, o sea, en fin, la hipocresía de Alex. O sea, no la, hipocresía la hipocresía tuya. Nadie podría reconocer Alex. jamás la voz de Michael Keaton No trailer, la voz de Michael Nadie Kito podría Kito reconocerlo. Y ahora resulta que con tres palabras de Patrick Stuart, que Solo tú no reconoces la voz de Michael Pero ahora la voz de Patrick Stewart es súper común en todo. La, nadie la debe de No dije reconocer. que sea súper común, dije que con las por tres favor. palabras que dicen no es suficiente para que sea así tan en reconocido. En fin, la hipotenusa. Sí, sí, sí. <risa> y a ver, no, yo digo, nomás porque es Marvel, por eso sí, Leo, por eso. Si no, no. <risa> ya dilo. dilo, dilo. Yo, sí, no, yo, yo ya no le... Obviamente, después de lo de Andrew Garfield, es imposible creerle a sus declaraciones. Y pues yo me quedo con la hipocresía de Alex. <risa> claro, claro. Pues listo Algo más, alguna canta? otra noticia, Raúl? Bueno, esta sí la eh, ya quieren que la diga. El director de Spider-Man, No Way Home, parece ser que está siendo contratado por Star Wars para dirigir una serie o una película. Y, ¿Por Star Wars o por Lucasfilm? Bueno, por Lucasfilm, por Disney, para hacer una, una, una película de Star Wars. Suena muchísimo que él sea el encargado de llevar a cabo esta sede de los pilotos del escuadrón de Luke Skywalker, bueno, el que era él, él al final forma, el Rogue Squadron, o Rogue Squadron. algún proyecto por ahí sorpresa que pudieran tener. El... Pues, no bueno, que... sabemos que se estaba planeando una trilogía para algún momento, ¿no? O sea, sin tener fechas como específicas, Uy, sabemos pero, que se sigue en desarrollo. Pero, ¿no? pero darle una trilogía como tal a él, ahí sí no sé. Pues, pues yo, no, yo, estoy, yo estaría de acuerdo no, contigo. Yo le daría el beneficio de la duda, la verdad es que sí me convenció con Spider-Man No Way Home, me acuerdo es que... Sí. O sea, no, la verdad, y la verdad es que no, no, la verdad no. es que mientras Dave Filoni y John Favreau estén involucrados, los productores de para quien no sabe los productores de la, bueno, John Favreau de la última trilogía y y, y también y, la mujer, la, la chica, se me va el nombre de la mujer, la que trabaja con Spielberg. Uh, Kathleen uh, Kennedy. Exactly. Uh, esas, sí, sí, sí. Pero ella es no, como sí, productora ejecutiva, ¿no? Phil. Presidente ejecutivo, sí, pues, exactly. pero Dave Filoni y John Favreau son los productores de las de las series de Mandalorian, de Boba sí. Fett, y, y creo que han hecho un gran trabajo, entonces mientras ellos estén involucrados, yo creo que... Yo, yo prefiero a, a Howard un buen trabajo, sinceramente. Bueno, yo Pero creo que vamos a Robert, tener que hablar... La directora hizo un capitulazo, sinceramente. Sí. Vamos a tener que hablar en un, en un programa específicamente de, de Boba Fett y de Mandalorian, porque yo, yo personalmente creo que Boba Fett sí dejó mucho que desear la serie. sí. Pero... Eh, ¿Cómo se llama? Yo, yo la verdad, es que aquí estoy contigo, Raúl. No sé si yo le daría un proyecto tan grande a, a este director en particular. Creo que hizo un buen trabajo con la trilogía de Spider-Man. Sin embargo, tampoco creo que sea así la super trilogía de Spider-Man. ¿eh? Sí, eh, no. Creo que jugó mucho más el tema que platicábamos la semana pasada, que el universo de Marvel va, va pues, cargando al personaje de Spider-Man. Eh, pero las tres películas de Spider-Man no se me hacen las mejores del MCU. ¿eh? Sí, no, no, a mí tampoco. Para nada. Para para Concuerdo, o sea el, el universo lo, lo carga un poquito en esos, o sea, sí se vuelve dependiente del universo totalmente. Sí, totalmente pues eso es todo. Fin, pues, ya, ya hablaremos más adelante de los gustos culposos de, de Miguel, los míos yo sí tengo gustos culposos, yo sí voy a decir la verdad Raúl aquí no quiso les... aquí Raúl no quiso mencionar a Grey's Anatomy no, no. no, no, no. no quiso no mencionar Snow Snow. el Snyder no quiso mencionar el Snyder Tampoco también, noches, no. no quiso mencionar Santa Cláusula también. No, no, no, no es gusto. Sí, en fin, en fin, no, no, admit, no admitió nada, Raúl, pero bueno. <risa> no, cuéntenos, bueno. cuéntenos en los comentarios eh, cuáles son los gustos de ustedes que nos escuchan y no dejen de seguir el podcast en Apple Podcast en Spotify, en Amazon Music y demás. Y no dejen que gane Cenicienta, por Dios. Cuídense. Gracias, bye.